Búsqueda guapa, busiquita guapa. Bueno, aquí estamos. Dos bolsas con material. Dos bolsas con material al final. Bueno, llevo un poco el, el almacén. Bueno, pues vamos a hacer series de cuestas. No sé si la haré todo el rato, posiblemente todo el rato en pendiente más inclinada en tierra, porque no me va a dar tiempo a irme a unas de asfalto, ¿vale? Más suaves. No me va a dar tiempo a hacer las dos cosas. Así que vamos a la serie de cuestas. Están ahí. Ahí las hacemos. Por ahí las empezamos, ¿vale? ya está vamos a cambiarnos que estamos con el traje de, de calle bambas de calle todo bueno la, tengo las de asfalto precisamente por si por si me da por, por meterme a la otra zona pero yo digo no creo que tenga tiempo mañana en principio nos toca tirada larga así que mañana es sábado y estamos a viernes la iba a hacer el domingo pero al final veo por climatología y todo eso el monsen intentaremos si todo va bien y me encuentro bien no quedo muy tocado de hoy Mañana ya la de Monsen, vale, con cierto nivel y cierto kilometraje. Venga, seguimos. Vamos a cambiarnos. Vais a ver, magia potagia, Mira, tenemos el gel ya reventado, sí, vacío, ¿no? Pues muy sencillo. Tenemos nuestro ágave con la mezcla ya isotónica que hay en polvo metida para que esté potente, ¿vale? Y este modelo, justo este modelo, es que va de coña porque la boquilla. Es que cuadra, que flipas, cuadra perfecto con la boquilla que nos queda aquí en el gel, ¿vale? Quitamos la, que es la pipeta, ya os explicaré un poquito cómo lo hago yo, la verdad es que va súper práctico, súper rápido, ¿vale? Para, para no tener que estar preocupado de abrir geles nuevos ni nada. Puedes comprar geles también, pero luego meterlo en este método y te caben dos, ¿vale? Eh, bueno, fijaros, esto va perfecto. Perfecto, increíble, no se escapa de una gota. Entonces, cuando quieres llenar gel, pues nada, es... A veces si está muy frío tendrías que calentarlo un poquito, pero lo ponemos así y ahora vais a ver, una vez que lo lleguemos abajo, para que se llene un poquillo, que tenga material, digamos, donde... ¿eh? Que esté boca abajo. Ahora llenamos, fijaros qué rápido, es, es muy rápido. Mira, ya está. Vamos llenando. Este puede es hacer un poco más lento, pero para que veáis que es súper práctico. Ya está más o menos tirando un poco más a tope. ¿Eh? Prácticamente perfecto, prácticamente sin echar nada fuera. ¿Eh? Va increíble de bien. Y ya está. Esto te lo tienes por aquí en, en el coche y cuando va gastando geles, pues... Va llenando, en un momento los tienes recargados, limpio. Antes ya te digo, tenía otro modelo, otra marca del ágave y no coincidía también, había que ir con cuidado para que no se de ahora nada. En un momentito tienes el gel listo para meterle, mira, hacer luego muerdes, ¿Eh? muerdes simplemente, tragas, limpias un poquito con la lengua para que te quede limpia la boquilla el momento de soltarlo, limpias un poquito para que te quede y luego no se le quede pegado en la en la mochila y ya está súper práctico. Así pegamos una pequeña buchito para recargar un poquito de energía para arrancar, ¿vale? No mires los pies. <risa> Vaya pies, estos pies no son para llevarlos a la piscina. Vas con estos pies a la piscina y te echan, te dicen, tú aquí no puedes entrar. no, es que son pies de trailero, dice, Da igual. Pies de trailero esto cada mañana, cada mañana lo mismo, coger calcetines nuevos y cambiarte los, los, digamos los blancos típicos deportivos esos normales que no valen para correr, no valen para correr. Ya os lo aviso, no valen. Por a ponérselos te Los Nosotros son de algodón, muy blanditos y eh, no, no tienen sujeción no al final se si hacen arrugas, no valen eh, no valen, yo digo, los típicos blancos deportivos no valen, no vale. pues ya está, ahora me tengo que cambiar de arriba, ahora ya corto nos vamos a poner hoy el... como ya empieza... ahora tenemos 12 grados, ya la cosa mejora un poquito respecto a días anteriores, nos vamos a colocar la, la de manga larga, esta compresiva, creo que no tengo aquí la banda de pecho, creo que no tengo la, lo que es la, la del pulso, creo que no la tengo, si no me la pondré, pero yo creo que no la tengo. Ya está, poco a poco, ir, ir montando, venga. Hoy vamos a elegir eh, zapatilla de tracción porque hay pendiente, y yo a veces me he venido con las de asfalto a veces me he venido con las de asfalto estas o otras, ¿vale? El, el problema es que, bueno en principio no pasa nada nunca hasta que pase, ¿no? pues bueno, hoy vamos con las de tracción con las de competición como aquí no vamos a tocar asfalto lo que es ahora, si no me cambiaría vamos a ir bien porque estas pues eh, traccionan bastante si quieres en alguna subida 20-21 que haya un tramito que cambie un poco la inclinación pues puedes darle alguna tarascada como decimos, alguna tarascada para entrenar un poco la fuerza un poquito más intensa, ¿vale? y ya está, ¿qué vamos a ir? pues mira, lo normal para ir a hacer la serie de cuestas sería ir con, ir con esta ¿por qué? pues porque esta dejas arriba y esta pero ¿qué pasa? y como a veces también me gusta estirar cambiar para un lado y cambiar para otro voy a hacer la acción de llevarme lo que es la mochila que la podría llevar sola la mochila para lo que es el móvil y las llaves y no llevar la botella, pero voy a llevar la botella porque al final aunque es verdad que voy a ir con un poquito más de peso cuando suba corriendo, va a ser poco más pero me da la libertad absoluta de poder ir para donde, me da la verdad. ¿Me no tengo que preocuparme de decir, pues oh, mira, me he ido un kilómetro para abajo, para otro lado, y cuando luego juega, beba, cuando vuelva para arriba y luego beber isotónica, y tengo que estar pendiente porque hace veces gente, a lo mejor se la lleva la botella, aunque sea, de, de, <risa> aunque sea baratera, pero <risa> se la pueden llevar igual, oh, me sirve para algo, yo lo no sé, no sé, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguramente iremos con con todo todo encima pero se muy libre va mucho más Vas por te da la gana y ves te, te da la gana ponemos el reloj que cuente venga ok ok ok bueno hoy toca una sesión de cuestas no muy fuerte porque tenemos tirada larga así que Voy a enseñaros un poquito cómo me planteo yo la serie de cuesta, en este caso ya más, eh, con más inclinación, ¿vale? Ya está, hemos buscado un sitio que tiene unos 200 y pico metros de largo la, lo que es la subida, 220 o algo así, y que tiene unos 30 positivos, más o menos, ¿vale? En este caso porque es para entrenar o cuestas andando o cuestas corriendo, pero con una, digamos, no una intensidad muy fuerte, sino simplemente, eh, no es que la vayamos a hacer a mucha intensidad, sino simplemente que tiene más inclinación, para, bueno, acostumbrarnos a trabajar con más inclinación. otros día, pues, haremos sesiones con menos inclinación. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada, lo primero es hacerte un calentamiento. Nada, nos dejamos caer. Si estuvieras abajo, pues, subirías andando. Como estamos arriba de la serie, de la, de la digamos, de la pendiente, pues, vamos bajando, pues, calentamos bajando. Simplemente. Si fuera subiendo, pues, no calentaríamos corriendo, sino que calentaríamos, pues, andando. Y ya está. Entonces, bueno, pues bajamos si no conoces mucho la cuesta que es un poco nueva para ti pues va bien que te la reconozcas un poquito y veas lo que hay porque luego así, pues yo qué sé, cuando subas o cuando bajes que veas un poco por dónde te vas a meter si vas a tener algún problema algún reguero eh, alguna cosita un poco imprevista que te vaya a hacer repararte, o alguna cosa, luego tienes que mirar un poquito pues que esta zona es divertida porque puedes ir cambiando la pisada y decir bueno pues caigo aquí, caigo aquí, caigo aquí ¿sabes? bueno, está bien a mí esta me gusta bastante ¿y qué iba a decir? eso, te tienes que ver dónde vas a correr para luego decidir qué zapatilla te vas a llevar eh, por ejemplo, si esta cuesta ya veis que tiene sus pequeñas piedras y sus cosas, el asfalto no es lo ideal si la tienes muy controlada no hay barro, no está mojado y tal, y vas con el asfalto y la tienes controlada y no eres una persona que te tuerza los pies fácilmente. A ver, te puedes arriesgar con el asfalto. Pero yo digo que lo ideal para curarte en salud es ir con las detalles. Ya está, bajamos muy despacito. Calentando a los gemelos, que son los que van a trabajar hoy. Cuestas corriendo va a ser trabajado mucho de gemelo. Si fuera cuestas andando, vamos a trabajar mucho más el isquio. Bueno, mucho más, vamos a repartirlo. Isquio, si fuera andando, ¿por qué? Porque vamos a alargar zancada, el isquio y el glúteo van a trabajar más. Si vamos a hacer subida corriendo, pues al final, estoy exagerando, el que trabaja es el gemelo cada vez que tiene que lanzarte. Eh, andando sería isquio y glúteo, eh, y en este caso, pues más gemelo si, si subes corriendo. Ya está, vamos a, a estirar un poquito para adelante. Aquí una, bueno, un trocito, no sé, que un kilómetro, algo así. Luego ya pasamos, no hay un asfalto, luego ya no podemos seguir más. Pero un trocito como de un kilómetro más o menos, que se puede trotar un poquito, pues para calentar en plano. Y ya está. Calentaremos un poquito y luego ya nos ponemos a subir. Y ya está. Sin problemas. La versión de cuesta, pues te la puedes plantear. Digamos con dos intensidades, básicamente. Intensidad tranquilo, que es lo que voy a hacer yo hoy. O intensidad explosiva. A mí la intensidad explosiva no me gusta demasiado. Porque al final es como muy muy de quemada. Tienes que hacer pocas series. Y yo de cara, digamos, a aguantar luego en carreras... No necesito, no necesito esa explosividad. Si fuera a hacer carreras de 15K, y 17K de trail pues sí que diría, hombre, pues es buena la explosividad subidas a full corriendo con mucha creación, pero yo en mi caso que lo que más vamos a hacer es distancias de maratones y tal eh, no, no hay que ir explosivo en esas carreras, porque vayas explosivo en una subida vamos, te vas a quedar fundido un trocito de barro pero lo vamos a... bueno, no no hace falta, hay, un, hay una parte que lo esquiva pero podemos pasar por el medio más ah, o menos puedo pasar por aquí ¿verdad? y ya está. Bueno, pues venga, voy a acabar de calentar. Y ahora, cuando empiece con la subida, de nuevo para allá, grabamos otro poquito. Bueno, bueno, he estado grabando un poquito para Mundo Trail, ¿vale? Si queréis ver un poquito la explicación de esta sesión, un poquillo así como hacerla en Mundo Trail, ¿vale? Eh, para no aburrir, eh, este va a ser más corto, ¿vale? Entonces, eh, bueno, una media súper lenta, hemos grabado, ya digo, nos estamos tomando con mucha calma, 6,7 y media, bajísimo, ¿eh? Esto tiene que ser más alto, ¿eh? pues es que al grabar cambia la cosa. Pues, vamos a ver, vamos a ver. 320 positivo, ¿vale? Eh, 5,61 kilómetros, 50 minutos, en realidad. <risa> no estamos... <risa> Nos estamos, vamos, tirando al barro de cabeza, ¿vale? Venga, vamos a hacer la última serie y ahora mira el asfalto, cambiaré las bambas y me mira al asfalto. Veo que me quedan 20 minutillos. Me sobra tiempo, 20 minutos, pues nos iremos a hacer un par de series del asfalto. Creo que no más, no me va a dar tiempo porque son de unos 800, son 1.600 cada serie. Entre subir y bajar y bueno. Así que eh, vamos para abajo. Venga, que quería hacer una bajada un poco rapidita. Venga, esta va a ser bajar y subir la 12 serie unos 30 positivos, llevamos 320 faltan 10 positivos para hacer 11 series, ¿vale? así que ya digo, yo lo regulo por, por positivos, ¿eh? no me caliento yo no sé si llevo 10, 11, cuántas llevo yo simplemente miro los positivos y ya calculo más o menos, pues si no es una locura para 4 o 5 no, pero si vas a meter 10, 12, 14, las que sea te pierdes, siempre te pierdes, ¿vale? venga, vamos a darle un poquito de cañeta a la bajadita Aquí hay que vigilar las inercias, por eso hay que llevar bamba que agarre. Hay que vigilar porque tenemos hojas, tenemos hojas y las hojas son traicioneras porque a veces hay piedras debajo. Eh, yo lo has hecho mucho más despacio, eh este era modo guay modo guay, venga, ahora subimos la 12 y nos vamos al asfalto si alguna vez queréis meterle caña yo que sé, vais a hacer yo que sé, 10 series pues yo os aconsejaría que ni lo hagáis en la última que los aductores y los gemelos están un poco ya tocados ni lo hagáis al principio Sugiero que lo hagáis entre la mitad del, del, digamos, de la sesión, porque llevaréis el músculo lo suficientemente caliente, pero no agotado que se pueda lesionar. Entonces, si por ejemplo dices, hostia, voy a apretar a muerte esta, hacerlo a media sesión, ni lo hagáis en la última, porque probablemente el músculo esté bastante reventado y a lo mejor le metéis mucho y os lo cargáis, lo lesionáis. Ni la hagáis al principio porque está frío. Entre media de la sesión es el punto bueno para apretarle. Pues ya está, hacemos la 12. Mañana tirada larga. Por eso hoy suavidad. Solo hacer un poquito de trabajo sin pasarnos, que si no mañana nos pasaría factura que menos estarían demasiado destrozados ¿Eh? no llegamos hasta el 90% a lo que estoy apretando no llego hasta el 90, un poquito menos. Vale, pues listos. Ya estamos arriba. ¿Eh? Vamos al coche, cogemos las otras bambas y grabamos un par de series de asfalto. En subida, ¿eh? No son de velocidad. Venga, estamos cogiendo la, la bajada, ¿vale? esta es la serie. Ahora vamos a mirar qué pendiente tiene, que tiene alrededor de un 8. Pero lo voy a decir exactamente. Está marcando un 6,8. Bueno, un 8,3, ¿eh? no la había pillado bien. Un 10. Un 8. Por Depende, va oscilando un poquito Pero más o menos contemos eso, un 8, un 9 De media es un 8 más o menos, por lo que yo tengo siempre medido Mucho y algo Hola. 9 y medio ¿Eh? Nos vamos a la base, son 800 metros de subir 800 de bajar más o menos Llego unos 74 No me acuerdo, 64, 69, ahora no estoy seguro Por ahí andamos a la base ah, y por aquí ya <ríe> empezamos la fiesta esto hoy solo vamos a hacer una o dos ¿eh? una o dos no tengo mucho tiempo hoy eh, pero bueno era por, por variar un poquito que el vídeo saliera un poquito un poquito diferente venga empezamos por arriba vamos allá no la grabaré toda ¿eh? para no hacer tan largo esto pues nada, así subiendo Así arritmete. eh, Es ir haciendo. Eh, cambia totalmente con lo que es el estilo en, en, en trail. En trail con más inclinación tenemos que hacer más para arriba. Aquí como hay menos pendiente, no pisamos tan con la punta. Pisamos más planos y avanzamos más hacia delante no tanto hacia arriba, sino más hacia adelante porque hay menos pendiente esta parte esta parte tiene un poquito más de pendiente se hace jodida cada vez que llega uno arriba El, normalmente lo que siempre hacía, voy porque lo llevo encima, pero dejarme por ahí una botella y ya está. Hoy no me he cronometrado, pero normalmente cronometras cuando empieza la serie, pones cronómetro a cero del reloj normal, no del GPS, y ya está. De esa manera, ya llegamos, aquí es arriba. De esa manera te vas controlando un poquito lo que estás apretando. Me parece que suele salir 5.20, 5.10 Depende de lo que apretes Por ahí más o menos, en lo que es la oquera, subida 870 positivo, algo así Venga Vamos para abajo Como no tenemos agua aquí arriba Bebemos aquí directamente y ya está Y nos dejamos caer Normal, ¿eh? Sin apretar demasiado Ahora no llevo la velocidad Sí, sí la llevo a tiempo real Ahora la digo 13,6, ahora cogerá un poco el ritmo Ya 5 4 largos, 5 kilómetros por ahí, ir haciendo así, simplemente ¿eh? de no ser que a veces queréis meter una, una escapada un poco fuerte, un spin, pero si vas a estar haciendo series, mejor no normal 13,7 por hora, ah, tranquilitos. ir haciendo llevamos 14 por hora, 14,1, 14,4, ir haciendo sin, sin desgastar demasiado, ¿eh? sin desgastar demasiado, ir haciendo, si en algún momento se quiere pues sí que puedes meter un sprint, a lo mejor para acabar, pero siempre hay que andar con ojo por el tema de lesiones, hay que vigilar, si quieres que la lesión sea conservadora, mejor no meter sprint, simplemente hacerla, acabar y ya está, bueno pues venga me voy para arriba de nuevo, Voy a subir otra para que me salgan unos 500. Llevo 425 positivos. Para que me salgan esos unos 500 positivos de la sesión total. Entre las cuestas de trail y, y las de asfalto. Que esto era, ya te digo, por enseñaros un poquito donde hacía las cuestas. Ahora hace tiempo que no vengo. aquí Bueno, sí que vino una noche. Bueno, pues... Venga, hasta la próxima. Espero que os haya gustado o os haya entretenido, aunque sea el diario de trail. Aunque sea que haya entretenido un poquito. Venga, hasta la próxima. Mañana, si puedo, grabaré tirada larga, espero grabarla hasta luego